Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Quemando un cuetito con una explosión enorme. Prendamos gamboles castigado cuete blanco grande. Nos explotó la cara el cuetito grande.